me quita el... el closet fortillo el que tiene, el bufete es de del de, de, ejercicio no sé cuál es, solo entra la persona que tiene la fútula, la en la cúpula, en sí, la cúpula es igual vale, explota explota así de se no te va a explotar sola ¿eh? fuera así se habla ahí esto ¿Qué a mí? ¿Cuándo tienes que estar adentro, cuando se resuelve la mecánica que sale como todos a la vez o cuando está a punto a ser el último? Yo no lo tengo muy claro o sea, que tampoco me viene a mí un cachorro a hacer esto, pero... Creo... No vale. Sí, sí. Si me metes a topeo, yo me estoy quieto. Tiene no un trabajo. Tartis, después de esto. Vamos. ¡Vemos! ¡No mierda! Eh... ¿Qué No, no, no... no, no, no. A ah, me ah, me es Ah, me ha pillado. Ah, pero que no, no, no. Ah, pues, que, ah, me Un para no un para al el ¿ha judo loco. ¿Está va tomando mierda Ey, acá leo, segunda. Tan, tan, tan, tan, Para la siempre, no hay sí. nada que hacer, ¿no? De No tiene a jugar con para mover a No nada por su Sí, va. Voy a comer el la tigera. Si ¿Qué haces tú ahí, Aurel? Eh. Venía del.. del Shiva y luego del.. del ataque ese de área. Ahora. Sí. Ahí tiene es que otra no payaba, ¿no? Ahí no está muy... Bueno, ¿me estamos felizes? Es que estoy... No, no, no, que ¿Me Me voy a ir por el... ¿Me está bien? No tengo nada que decir. dale vale no, es que me por la cúpula, pensé que la ibas a poner. No, no, la voy a poner. Todo tiene su proceso burocrático Ya... Yeah. Jodido burocracia Si se tiro de arriba, no la ponga, no la pone Correcto Lamento yo, eh, que Te tengo Lilith No, oh, my love ya yeah, no, para, el... para estos paseos, estos son cremitas. Piggers bed, eh. Es que no está malita. No, es... algo gorda. Tata. Bien. Bien. Sí, es mi bed. ¿Cuánto? Joder, me pone mal camino justamente, tío. Un paro nomás. Un paro nomás. Todo corta el cartero, la verdad. ¿Tanto? No, sí yo no hago por gastar Lilith, o sea, hago para tirar siento ese cuando volamos. Vale. Eh, Justin. Bueno, ya igual ya a tiempo igual, ya ha no. estoy uh, jugando le. ¿Dónde jugó? No, pero cuando vuelvo no tiene a tiempo de sobra. Eh, uh, ¿le? No. Ya, ahora cuando te abogas el fusil, te puedes superar la batería Si, sí, no hay alguien en una, ¿eh? Estas... Salunas Ah, Salunas El si, sí, el problema es que no salga una de las aquí de melee y sea la que no tenemos lo poner el... claro A ver, salgo de, de dentro, de, de ahí, de fuera, saquear, porque yo no cuál es. No, afuera no se puede, no es imposible de empezar a ocupar Levanta su adición Si no ¿No dirías que se puede? No, no, llegaba acabo de comprarlo, ¿vale? ¿Quién Fuera, fuera, fuera Tío, moral, Me estaba, no sé si estás fijado, me estaba apartando para no hacer la línea recta Aria y queda por mí lo puedes comer No, no no puedo levantar, tengo que chupar. No, si claro. no, cadena, eh. Si, sí, pero si estáis tan juntos, me voy a morir igual. Joder. Te vas a morir, cúrate, eh. Tenía demasiado pegados al bicho, tío. Llegó el jalo justito, eh. A que, me, que, me, que me pase igual, ¿no? Tardate. Me hubiese gustado que el lugar de poner el área esta morada no me hubiese puesto nada, tío. Pues demás, en plan. Ay, no te han seguro. Vale, ¿Eh? yo no apenas noto la diferencia en cuanto a la animación de alrededor. O sea, si no me pongo lo del suelo, no me doy cuenta cuál es juego. Listo. Ah, la otra vez, ya verás. No, te morir. Eh, pues nada, el que esté subiendo, tenga subido al. Yo tengo intención de subir al escolar, pero. Yo lo tengo, este es claro, pero. Igual.